La base de datos PsycInfo nos ofrece la posibilidad de crearnos una cuenta en un área personal. La principal característica de este área es que es eh, una carpeta permanente, donde los documentos, las búsquedas, etcétera, que, que vayamos a guardar en ella, van a permanecer hasta que nosotros decidamos, a diferencia de... Las carpetas de al lado de historial de búsqueda y documentos guardados, que son carpetas temporales. En esta, como os digo, se va a eh, guardar todo aquello que queramos, documentos, búsquedas, alertas de búsqueda, etc. Y le tendremos que decir, cuando ya no lo necesitemos, que eh, lo elimine. Mientras tanto, permanecerá ahí. Lo primero que tenemos que hacer es crear dicha cuenta. Clicamos en este símbolo. Le decimos conectarse al área personal y eh, si nosotros ya tuviéramos creada la cuenta, nos identificaríamos con nombre de usuario y contraseña y conect nos conectaríamos directamente. En este caso, lo que vamos a hacer es crear una cuenta en el área personal. Nos ofrece la posibilidad, le pinchamos ahí y nos dice que le introduzcamos una serie de datos. Nombre de usuario es el nombre con el cual nos vamos a tener que identificar cuando entremos en ella. Ponemos como queremos que se nos identifique y nos pide una contraseña. Ponemos una contraseña que tiene que ser de ocho caracteres la repetimos y aquí ya introducimos nuestros datos personales. Ajá. El correo electrónico nos pide a continuación arrobaucm.es eh, le decimos que estamos de acuerdo con la política de privacidad y más abajo hay, eh, nos ofrece mmm, la opción de vincular esta cuenta de nuestra área personal con la cuenta de RefWorks. Como sabéis, RefWorks es un gestor bibliográfico que es muy útil porque va a guardar todos los documentos relativos al trabajo que yo estoy haciendo. Si tuviéramos una cuenta eh, creada en RefWorks, le diríamos que eh, efectivamente nos la vinculara y eh, a continuación nos pediría los datos de nuestra cuenta. Bien, cuando creamos la cuenta. Nos sale una página de bienvenida y nos permite ir directamente al área personal. Entramos en el área personal que acabamos de crear, por lo tanto, todas las pestañas de aquí arriba están vacías, pero veis cómo me va a guardar en los distintos materiales que yo decida. En una pestaña estarán los documentos, en la otra las búsquedas, alertas, RSS, etc. Para gestionar esta cuenta personal y ver lo que puedo hacer en cada, con cada tipo de material, podéis ver un vídeo que tenemos colgado también en nuestra página web sobre cómo gestionar el área personal. Y eh, esto ha sido todo.